pues eh, históricamente siempre habíamos dicho los 25 años, pero en realidad esto no es así. Es decir, hay un criterio que es mucho más importante que la edad por per se y es la estabilización de la alopecia. Es decir, tenemos que operar siempre pacientes los cuales hayamos conseguido médicamente que estén estables y en ese momento es cuando podemos realizar la cirugía. El manejo del paciente joven eh, va a ser un manejo eh, que es muy importante tenerlo en cuenta ya que la mayoría de pacientes jóvenes a veces quieren bajar mucho la línea de implantación o quieren cerrar mucho unas entradas. Y eh, por parte del cirujano muchas veces es importante parar según qué expectativas, ya que tenemos que valorar no solamente cómo está el paciente en ese momento, sino probablemente cómo estará ese mismo paciente cuando sea ya más mayor, cuando tenga 30, 40 o 50 años. Y debemos de colocarnos en, la, en el peor de los escenarios para realizar un diseño que sea natural ahora, que tiene 20 y pico de años, a cuando tenga 30, a cuando tenga 40, a cuando tenga 50, porque si realizamos diseños antinaturales van a ser. Eh, cirugías que muy probablemente estén muy mal programadas para un futuro. Por lo tanto, en un paciente joven, muy importante la estabilización de la alopecia, muy importante ser conservadores en cuanto la cirugía que vamos a realizar y en cuanto al diseño que vamos a realizarle al paciente.